Bueno, pues vamos con Chanel, que no es la Chanel, es Lomo. No. Como ya verás. Y la canción bla bla bla es Italia, que bueno, fue la, la anfitriona del, de la edición pasada de adultos. Y vamos a ver, también es de mis favoritas, supongo que por el parecido con el idioma. Y bueno, también el estilo me gusta mucho, que recuerda un poco a. A Rafaela que supongo que tendrá influencias la canción, a mi parecer, pero bueno, que es de mis favoritas, vamos con Channel Directa eh, de, de Italia. Uf. A ver, me encanta muy bien, pero la verdad que la canción no me hace mucha gracia. A mí me gusta mucho. A ver, sí que es muy, pero uff. estoy intentando buscarle algo que me, que me llame la verdad Ay, en Dios, esta canción es Es buenísimo No me hace mucha gracia sí. O sea, bien. no sé bla, bla, bla, bla. Los efectos especiales No sé, creo que no Bueno, pues ya sabéis A mi hermana no le ha gustado Italia no, no. Que a mí me encanta, la tengo en el top 5 O sea, no, no digo que ella cante Porque ella canta bien Pero es que la canta pero no, no O sea, no, no, no me ha entrado no Ni por la vista, ni por los oídos Nada me que quito aquí a mi hermana, ella. O sea... <ríe> pues nada, no le ha gustado. A mí me encanta Italia con Chanel, pero bueno, a ella no. no. Pues bueno, seguimos con la siguiente, a ver si hay más suerte.